Bueno, nos encontramos hoy con Francisco Maltés, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y miembro del Comité Nacional de Paro, a quien le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado pues aquí en nombre de Desde Abajo TV. Bienvenido, compañero Maltés. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Comencemos un poco con lo que sucedió el 25, la convocatoria que hizo el Comité Nacional de Paro, cuya respuesta al parecer no fue de alguna manera lo que se esperaba. Y se puede interpretar esto en alguna medida como cansancio de la gente, como relativa frustración, si se tiene en cuenta el alto costo que se pagó en el paro, en términos de vidas, en términos de detenidos, etcétera, etcétera y que más allá de la reforma tributaria que se su caída, fue un hecho muy importante. El gesto de demandas, pues, digamos, se Este año el movimiento social ha obtenido sus mayores victorias en su lucha. Hemos hundido la peor reforma tributaria. Una reforma tributaria que nos iba a sacar del bolsillo 27 billones de pesos, mientras a los empresarios solo 10. Eh, hundimos el proyecto de reforma a la salud que liquidaba la salud pública eh, logramos la caída del ministro de Hacienda, de la canciller, del comandante de la policía de Cali donde se dio la mayor expresión de violencia contra los manifestantes pacíficos pero también vivimos la peor época de represión del régimen eh, 75 muertos, eh, 44 presumiblemente hechos por la fuerza pública eh, 83 personas que han perdido los ojos, eh, más de 1.500 detenidos, otras 1.500 agresiones de uso excesivo de la fuerza. Entonces, eh, es evidente que esta acción de represión del Estado, ligado a la negativa del gobierno a negociar el pliego de emergencia, eh, ha hecho que el Comité Nacional de Paro haga un cambio en la táctica que fue presentar los 10 proyectos de ley y continuar con las movilizaciones recurrentes que hemos hecho en los últimos meses. Eh, la lucha social tiene avances y retrocesos. La lucha social no es una curva vertical que va ascendiendo y ascendiendo, sino que depende de las coyunturas y los momentos políticos. Es indudable que en esta coyuntura ha comenzado a tomar más fuerza la lucha política que la lucha social en las calles, y, por supuesto, el Comité de Paro va a jugar en esa perspectiva. Eh, digamos que, mirando esos aspectos, eh, en el cambio de la estrategia se dirigió hacia presentar como proyecto de ley las 10 eh, demandas pues, que hacía sido el movimiento cívico. Eh, ¿Qué podemos ver de avances? ¿Cómo ve usted digamos, ese proceso al interior del Legislativo? Digamos, el Ejecutivo se ha negado eh, a dialogar como acaba de señalar usted, respondió con mala. Y bueno, en términos del legislativo, ¿qué esperan ustedes? Eh, si hay posibilidades, digamos, de ejercer eh, presión política desde algunos otros niveles. ¿Cómo ven ustedes la situación de esos proyectos de ley que se están? Con el apoyo de, del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, convertimos los 10 puntos del pie de emergencia en proyectos de ley con toda la técnica y la regularidad que contempla los procedimientos y este tipo de presentación de proyectos en el Congreso. Y eh, presentamos los 10 proyectos de ley el 27 de julio. No porque creyéramos que el Congreso iba a resolver lo que no quiso resolver el Ejecutivo, sino como un elemento en la agitación y en la lucha política y educativa eh, en esta coyuntura. que es lo que hemos venido haciendo? En esta coyuntura de movilizaciones recurrentes, cada mes hemos puesto en el centro el debate de los proyectos de ley, que por supuesto han venido siendo hundidos por el partido de gobierno y por los partidos de la coalición en el Congreso. Los partidos centro democrático, Cambio Radical, la Unidad eh, Nacional, Partido Liberal, los partidos religiosos, eh, han hundido cuatro de los diez proyectos de ley que presentó el Comité de Paro. En medio de la más grande pobreza que vive el país, hundieron el de renta básica. En medio de la peor crisis del campesinado, hundieron el proyecto de alivios tributarios a los campesinos, hundieron el proyecto que pretendía la liquidación del SMAT y, eh, por supuesto, hundieron el proyecto de ley que pretendía definir la suerte del decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Eh, esto es lo que esperábamos y esto es lo que vamos a denunciar en nuestra coyuntura. ¿Cómo los partidos de la coalición de gobierno se oponen a resolver parte de los problemas que tiene el pueblo colombiano? Y Bueno, más allá, digamos, de, de los sucesos que, de alguna manera, creo que el mismo sistema considera un cisne negro. Es decir, la reacción eh, masiva de la gente, eh, digamos, teniendo en cuenta un poco, eh, relativizando, pues, por lo la respuesta del 25, uno podría decir que tenemos que reconocer ciertas debilidades en el movimiento social. En el caso particular del sindicalismo, de la clase trabajadora organizada, pues todos sabemos que el 9% más o menos de los trabajadores formales están organizados en sindicato, si mi información no falla, entre el 5 y el 6 del total. No tenemos organizaciones de usuarios, como tienen algunos otros países, caso de Argentina. Ese es sin lugar a dudas un talón de Aquiles. y Uno ve que el Estado, ya no el Ejecutivo, acaba de señalar usted el caso del Legislativo que también responde negativamente a demandas sentidas. Y bueno, si la toma de las calles se ha debilitado eh, inmediatamente ¿qué hacer? Digamos, ¿cuáles serían como las propuestas que hay que hacerle al movimiento social en lo primero es precisar que el paro del 21 de noviembre y el paro del 28 de abril tienen su origen en el movimiento sindical. Fue una Junta Nacional de la CUT la que le propuso al país un paro que en su momento fue rápidamente aceptado por el Comando Unitario y por otras fuerzas sociales que integramos el Comité de Paro. El tema del movimiento social no solamente que sea cuantitativo, sino que sea cualitativo. Y pese a la debilidad del, del movimiento sindical en la membresía, su influencia política va mucho más allá de su representatividad. Y hemos jugado un papel importante en esta coyuntura. Por supuesto que necesitamos organizaciones sociales más fuertes. Necesitamos un movimiento estudiantil en la secundaria, por ejemplo, que no hay. Hay en las universidades, pero no hay en la secundaria. Necesitamos que haya mayor coordinación en muchísimos colectivos de mujeres, de comunidades negras, de población LGTBI. Hay una atomización muy fuerte en muchos colectivos que no es lo ideal. Creo que hay que contribuir en un proceso de centralización de esta lucha. Pero también entendemos que no solamente basta la lucha social, porque si bien es cierto tuvimos unos logros importantes en el estallido social del 28 de abril, lo que no es menos cierto es que el, el Ejecutivo ha vuelto a presentar un proyecto de ley para acabar con la salud pública, pese a que lo hundimos con el estallido social. Entonces también se requiere articular la lucha social con la lucha política en marzo y en mayo del próximo año. Eh, bueno, uno de los puntos, no podría decir ángidos, que se dirigió desafortunadamente hasta el momento, aspiramos a que no lo sea definitivamente, es el tema de la renta básica, que es un tema pues que se ha venido debatiendo a nivel internacional. Pero incluso más allá de eso, lo que demostró esta crisis y más la crisis sanitaria en la actualidad, es que existen personas que están por fuera del sistema realmente. Y están por fuera del sistema porque cada vez la demanda de trabajo, si se quiere, es menor. Y hay personas que están laborando ya por obra realmente, y que obviamente, si no alcanza el ingreso cuando el trabajo es medianamente formal, mucho menos cuando eh, asume estas características. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos siquiera el seguro de desempleo. y A nivel pues, de la organización sindical, en términos generales, y a nivel de, la, de lo que sería la Central Unitaria de Trabajadores, ¿qué se ha pensado al respecto? digamos se ha considerado convertir esto en una demanda eh, cuando se reúnen con el Estado y los empresarios eh, podemos convertir esto en una demanda nacional digamos eh, al interior de las luchas sociales por lo menos que haya seguro de desempleo este tipo de cosas que subvencionen la situación de personas que están por fuera del sistema no porque quieran estar o porque voluntariamente no lo hagan sino porque el sistema cada vez incluso con el caso del desempleo tecnológico los expulsa, los margina Realmente, incluso, pues, algo tan básico como al interior mismo del sistema sería el derecho al trabajo. Es incalificable que en medio de la más grande pobreza que hay en el país, el país ha retrocedido cerca de 11 años en los niveles de pobreza. El Banco Mundial acaba de decir que somos el segundo país más desigual de después de Brasil el DANE ha dicho que hay 21 millones de pobres 7 millones en la indigencia y que, hay más de, y que más de una tercera parte de los colombianos se acuesta sin la tercera comida ante esos hechos es indudable que muestra una carencia de ingresos y la forma de sustentar esa carencia de ingresos de suplir esa carencia de ingresos hubiera sido que el gobierno o el legislativo discutieran, discutieran porque ni siquiera lo discutieron, nuestro proyecto, proyecto de ley de renta básica de un salario mínimo para 7 millones y medio de familias por 13 meses. Eso contribu hubiera contribuido a, a aliviar la pobreza, pero es indudable que este gobierno no está interesado en los pobres. Por otro lado, eh, vamos a continuar agitando el tema de la renta básica, porque lo importante de este estallido social, aparte de las victorias que he mencionado, es que logramos poner en la agenda de discusión los temas sociales. Aquí no se discutía renta básica, hoy se discute renta básica. Aquí no se discutía matrícula cero, hemos puesto al país a discutir de matrícula cero. Hemos puesto a discutir al país de financiar las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, un hecho importante es que hemos puesto una agenda social en discusión, pero solo eso no basta. Van a venir y deberán venir más movilizaciones para que esa agenda social que hemos puesto en discusión no sea solo en discusión, sino que pueda ser una realidad. Y por supuesto que creemos que Colombia debe tener un subsidio de desempleo eh, que garantice los mínimos durante el tiempo que las personas no, no consiguen trabajo. Y esto pasa porque se discuta en la Comisión Nacional de Concertación una política de trabajo decente. En Colombia no hay política de trabajo ni de trabajo decente. Le hemos propuesto al gobierno, eh, desde el año pasado, que discutamos una política de trabajo decente. ¿Cómo crear empleo en Colombia? ¿Y en qué condiciones? Hay muchas posibilidades de crear empleo en Colombia, pero falta la voluntad política de algunos empresarios y del gobierno que no les interesa que haya empleo decente, sino que les interesa que haya mucha oferta de trabajo para poder disminuir los salarios. Eh, se inicia pronto la famosa mesa de negociación sobre el salario mínimo eh, y pese a que los últimos premios Nobel han desmontado el mito de que existe una relación directa entre alza del salario mínimo e inflación y desempleo. Y ya pues los mentores teóricos en Colombia, los Carrasquilla, los monteregros, etcétera, han empezado a señalar que lo que es válido para Dinamarca no es válido para Dinamarca, dicen. Y no por ser pesimista pero digamos que estas negociaciones normalmente han terminado en que ese salario mínimo se establece por decreto. Y, sin embargo, uno ve que la reacción cuando el, los trabajadores tienen que pararse en la mesa porque eh, medianamente se acercan a las demandas eh, que hacen, y siempre, digamos siempre, en alguna medida es el triunfo de los empresarios del Estado, digamos no hay una reacción en el sentido de que eh, negarse por lo menos a dialogar en términos serios y a que se acepten algunas de estas demandas tenga consecuencias políticas porque uno lo que ve es que hay una reacción pasiva y digamos en este sentido no solo por responsabilidad de las centrales eh, de trabajadores de las organizaciones de trabajadores sino en general de la gente es decir, no hay una reacción en el sentido de que el Estado se niega y eh, asume prácticamente la posición de los empresarios y no pasa nada y ¿Qué expectativas tienen ustedes este año, dado pues que tenemos unos antecedentes importantes, como lo acaba usted de señalar, de un movimiento social que por lo menos se ha mostrado mucho más activo, mucho más fuerte? y ¿Se considera posible de que si el Estado se niega a dialogar realmente, seriamente, a acercarse un poco más por lo menos a las demandas de los trabajadores, pueda haber una reacción en el sentido de que por primera vez hay un costo político, para El estado el hecho de que no haya acuerdos en la Comisión de Concertación sobre el tema del salario mínimo ni otros temas no implica que sea un triunfo de los empresarios ni del gobierno. Eh, yo creo que es un tiro que se pegan en el pie. En la medida que haya menores salarios, venden menos. Y en la medida en que vendan menos, ganan menos. Ese es un error político político. De los empresarios creer que con bajos salarios ellos ganan. Con bajos salarios los empresarios pierden. ¿Qué es lo que a la larga están diciendo de otra forma los premios Nobel de Economía este año? Aumentemos el salario de forma sustancial, que eso no afecta la demanda de trabajo. Y si hay un aumento sustancial del salario, los trabajos lo van a gastar inmediatamente. Y entonces las empresas van a vender más y van a ganar más. Por eso menores salarios pegas un tiro en el pie. Pero también hay unas declaraciones del Papa Francisco de la necesidad de que haya un salario universal justo y una disminución de la jornada de trabajo. Creo que eso es muy importante. Y también hoy estamos asistiendo a, a que muchos estados han entendido la necesidad de alzar de una manera importante los salarios. La discusión en Estados Unidos hoy es eh, aumentar los salarios de 8, de 9.50, en unos estados en otros, en 8, en otros en 9.50, a 15, en la meca del capitalismo, casi que doblar la hora de salario, en la meca del capitalismo. Esto, señores aquí deberían oír eso al presidente Biden. En México, el primero de enero se incrementa el salario mínimo el 22%, la inflación fue, va a ser 7% este año, tres veces. En España el salario mínimo va a pasar de 800 a 1.000 euros, el 25%. En Alemania la nueva coalición del gobierno ha planteado incrementar el salario el 25%, de 9.50 euros a 12 euros la hora. Entonces, esto que está sucediendo en el mundo es una muestra de que sí es posible incrementar los salarios de una manera sustancial sin que se afecte la demanda de trabajo. Creo que estos señores aquí, de lo que llaman los centros de pensamiento del establecimiento y de los empresarios, deberían mirar más allá del ombligo lo que está pasando en el mundo. Y hablando precisamente de los Estados Unidos, eh, eh, acaba de dar un fenómeno, se está dando un fenómeno que se ha denominado como la gran renuncia. Que ya la mayoría de analistas está de acuerdo en que es en muchas medidas efecto pues de todo lo que desnudó la pandemia en términos de las condiciones de trabajo. Si bien el teletrabajo, el trabajo a distancia, tiene muchos problemas obviamente que seguramente tendrán que resolverse y sobre los que la clase trabajadora seguramente tendrá que reflexionar bastante. Lo cierto es que eh, los grandes desplazamientos, desplazarse en estos sistemas masivos de manera incómoda, etc., eh, fue una de las cosas que desnudó, que es un tiempo que el trabajador realmente pierde, ¿no? Cuando hay contratistas a nivel internacional, facturan ese, ese tiempo de trabajo. Digamos, hay muchas cosas oscuras. El, eh, lo que señalan algunos analistas es que los trabajadores descubrieron, por ejemplo, eh, el valor de estar con la familia, que la gente está renunciando inclusive más allá de muchas de estas alzas de las que usted señala, el caso de McDonald's que está ofreciendo en algunos casos casi que duplicar el salario por hora y, y no encuentra a veces respuesta. Y uno puede decir que estás esta nueva conciencia, si se quiere, que hay en, en algunos países como los Estados Unidos, en Europa se dio en el caso de los conductores, ¿no? sobre todo los conductores de larga distancia que descubrieron pues, que no estaban viviendo es decir, que el trabajo realmente tal como lo mantiene el sistema capitalista y el condicionamiento el mismo tiempo horario que se obliga a trabajar a las personas atenta contra la vida misma en otras palabras eh, que se vive para trabajar y que no se trabaja para vivir ¿Cómo ve usted a futuro, digamos esas luchas en un país como Colombia, que como lo acaba de señalar usted, es un país de muy bajos ingresos, de una distribución absolutamente asimétrica, etcétera, etcétera. ¿Podemos nosotros también ambientar demandas de este tipo, es decir, de condiciones laborales mucho más amables eh, para los trabajadores o tendremos que esperar por las condiciones nuestras un tiempo mucho mayor? Yo creo que hoy hay un renacer de la lucha sindical y política en el mundo. Lo que hemos visto en los últimos meses en Europa es una serie de movilizaciones muy fuertes eh, contra las agresiones a todo lo que podemos llamar los derechos de los trabajadores en Europa. Digamos que la pandemia y todo eso durante muchos años quedó tranquilo. Pero este mes se han presentado varias movilizaciones contra las reformas en Europa. Y al mismo tiempo el hecho de que un número muy grande, millones de trabajadores en Estados Unidos, renuncien porque ven que sus condiciones laborales no son las mejores, están expresando una inconformidad contra el sistema, contra la forma de contratación. Y como la lucha social eh, no es local, sino que es universal, esos ejemplos de lucha en, otro en otros países, ligado a lo que estamos, a lo que vivimos en el 19 y este año después del 28 de abril, puede hacer que las luchas sociales en Colombia en el año 2022 vuelvan a estar en el centro, en el centro del debate. Van a haber grandes movilizaciones sociales en el 22 después de las elecciones. Y eh, Lo que acaba de señalar, esto me parece a mí importantísimo. ¿no? Uno puede decir que. Llevamos 40 años, desde los 80, en el que el capital se globalizó. Sin embargo, curioso y paradójicamente, eh, las organizaciones sociales, y eh, fundamentalmente las organizaciones de trabajadores, no se globalizaron en ese sentido. ¿no? De que Las organizaciones internacionales eh, del trabajo eh, relativamente tienen un peso muy pequeño. Eh, no tenemos esas convocatorias... Que vivieron los eh, recontra de finales del 19 y comienzos del 20 para la lucha de los 38, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ver eh, la unión de los trabajadores a nivel internacional y global? Y en ese sentido en particular, ¿cómo está la CUD en ese aspecto? ¿Cómo están las relaciones de la CUD con eh, sindicatos de otras partes del mundo? Cada momento histórico trae sus afanes. El afán nuestro hoy es conservar lo que tenemos ante la ofensiva eh, del capitalismo, de la voracidad del capitalismo y las multinacionales. La se ha planteado una estrategia de denuncia y de incidencia internacional. El mes pasado hicimos un recorrido de la CUSE por España, Bélgica, Holanda, Italia, España donde nos reunimos con miembros del Ejecutivo de España, del Ejecutivo de Holanda, donde nos reunimos con más de 100 eurodiputados, con Guy Ryder, con delegados de, de la Directora de derechos Humanos de las Naciones Unidas, delegados personales del Papa, para denunciar todo lo que viene sucediendo en Colombia y para solicitar que haya una misión de observación electoral del Parlamento Europeo, porque presumimos que se fragua un fraude electoral en Colombia. Y en este momento venimos en contacto con trabajadores de varios países para eh, desarrollar una lucha internacional por los derechos de los trabajadores de las empresas transnacionales, particularmente del carbón y del aceite de palma el año entrante vamos a articular con el Movimiento Sindical Europeo varias luchas en defensa de la libertad sindical en el sector de la palma y por los derechos laborales, por los derechos humanos laborales en el sector carbón. Esta es otra vista que venimos trabajando desde la CUT desde, desde esta coyuntura. Quiero recordarle que por iniciativa de la CUT... En el mundo, este año, en el estallido social, hubo movilizaciones en más de 500 ciudades del mundo. Es una iniciativa de la CUT, de la Confederación General de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional. Nunca habíamos visto que una movilización en Colombia tuviera tanto apoyo internacional como que Hicimos este año. Dentro de ese concepto de incidencia internacional, el año entrante vamos a dar unas luchas internacionales en particular con los trabajos del carbón y la palma. Eh, por último, eh, teniendo en cuenta que el año entrante es un año electoral, sobre todo un año en el que se elige el presidente, y dada la debilidad que muestran, incluso en el términos electorales, los partidos eh, oficiales, los partidos del sistema, eh, tampoco por querer ser pesimista, pero ya conocemos la reacción violenta del sistema cuando siente, incluso, cualquier pequeña amenaza. Entre los 70 y los 2000, creo que por lo menos 3.300 sindicalistas han sido asesinados. Y más allá de esa situación que supongo hay que preverla, ¿cómo considera usted para el movimiento social y el movimiento de los trabajadores en 2021? ¿Cómo lo ve? Pues? Desde la fundación de la CUT, a la fecha han sido asesinados 3.300 dirigentes sindicales, en la más absoluta impunidad por parte del gobierno, por parte de los organismos de investigación. Y en ese momento estamos amenazados muchísimos integrantes de la CUT y del Comité Nacional de Paro. Y hay cerca de 260 jóvenes que han sido judicializados. El gobierno ha combinado la represión, el asesinato, la amputación de ojos, los desaparecidos, ahora con la lucha jurídica, han sido imputados cerca de 260 jóvenes y también otros amenazados. Creo que estos hechos sin duda que generan el repudio universal como lo hemos venido viendo. Eh, para el año entrante, para el año 2022, el Comité Nacional de Paro en su momento va a llamar al pueblo colombiano a que se apoyen las fuerzas políticas que apoyaron el estallido social, a que apoyen los candidatos, los programas, los proyectos del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. Creo que estamos en las mejores posibilidades históricas en que haya un gobierno alternativo por primera vez en Colombia, y a esa, por eso se la vuelve ver el Comité Nacional de PAN. Por último, ¿qué quisiera agregarle a, a las personas que nos siguen desde abajo también? De Llamar a todos los colombianos y las colombianas a que se afilen a una organización social que exista en su trabajo, en el barrio, en la universidad, en el colegio. Las organizaciones sociales somos las únicas que estamos en capacidad de contribuir a resolver de forma masiva algunos problemas que tiene el país. Individualmente no se logra nada. De nuevo, muchas gracias por su tiempo, muy amable por sus respuestas. Muchas gracias por la invitación.